¿Qué hago con mi vida hueonado Después de su momento para nada incómodo, seguí con mi camino esquivando mágicamente una zona llena de tiburones y entrando a una sala muy tranquila. La cual claramente había un boss oculto, por lo que no le di importancia y seguí con mi camino, evitando tocar el agua por medio de magia de la edición y llegando a una habitación con una máquina más gorda que un moderador de Discord. Para después empezar a ver información turria con mucho lore. Oye, soy yo, estuve detrás de ti todo el tiempo. Por favor, espera un minuto. No es que me pueda mover. No es, es hora, si tengo unas te palabras te que decir. Gracias por venir, humano. Gracias por el tiempo que has gastado conmigo. Los humanos son excelentes criaturas. Humano, he decidido continuar contigo. Digo, todo el tiempo hasta que lleguemos al mundo exterior quiero estar contigo. No te arrepentirás. Claro que me arrepentiré de esta decisión la cual nunca estuve de acuerdo y que el guión me obligó claramente. No pises mi cola, no pises mi cola, no pises mi cola. No pises mi cola. No pises mi cola. Después de eso, entré a una zona donde había mucha vegetación. Y no pregunten cómo encontré esa puerta oculta. Digamos que magia de la edición. En donde había un chingo, pero un chingo de esas cosas hechas de cu. Aprovechando que estamos en una zona completamente tranquila y que no me hizo tirar mi lacto por la ventana, recuerden suscribirse y darle like. Después de atravesar por ese bosque hecho de Q, activó el otra cosa. Que lo más seguro es que activé la poción de lentitud de ese boludo que se tarda mil años en atravesar todo eso. Si no fuera porque quería poner relleno para el video, hubiera simplemente salido corriendo por la salida sin esperarlo. Al parecer, activó otra puerta oculta donde el boludo. Esta vez, si fue rápido, llegamos a la otra zona donde había incluso más vegetación y tranquilidad. Solo diré que el humano se escapó. Hasta que esa tranquilidad fue destruida por un mongolo que se me siguió hasta que me cansé de editar y preferí simplemente no darle importancia. Entrando por una puerta oculta donde estaba la luz apagada y se encontró pues, por alguien que se llama Santiago. Después de usar el tremendo poder de la edición para no aburrirte, decidir a la misma sala solo para encontrar a un mongolo. ¿En serio tratas así a los heridos? Humano, estás bien. Al parecer estás ileso. No sabía cómo abrir la puerta en ese momento, así que me enoje. Pero finalmente se abrió y salió este tipo con un tubo e intentó golpear mi máscara con todas sus fuerzas. En ese momento pensé que si caigo aquí todo terminaría. No podía dejar que eso pasara. Así que lo bloqueé con mis garras que se rompieron. Pero no te preocupes pronto me recuperaré. Corrí a este cuarto y peleamos estaba débil y desarmado, se acercó tanto que casi me rompe la cabeza, pero el tipo pisó un charco de látex se resbaló y quedó inconsciente. Después de esa historia estúpida, la cual me da pena porque el otro weón se autoderrotó, me mató las últimas neuronas que tenía para editar esto, así que seguí para terminar esto de una vez. Activando puertas, esperando a ese boludo, que es más lento hasta en el piso normal... Llegué a una zona con escaleras y una vista hermosa, el mundo desolado y destruido. Como el que tienes en Minecraft en creativo, conche tu ma... Después de ese momento nostálgico, llegué a una sala donde adiviné la contraseña. y donde esa cosa le dio miedo y me dejó estar por delante. Para después hacer más relleno el que tenía planeado. Y como soy bueno para eso, aquí tienes una escena llena de relleno. Llegué a una sala llena de cristales, aunque ya comiste el suficiente relleno, así que solamente me teleportaré y listo. Eres increíble. El humano es totalmente diferente a antes, cuando fuiste perseguido por la cola. Realmente, Realmente has crecido. Tu cara se ve pálida, estás cansado, ya has hecho mucho. Vamos ya, casi salimos. Humano, gracias por tu persistencia, gracias por tus esfuerzos, sin ti no habría tenido el valor de llegar hasta aquí, realmente lo aprecio. He soñado con el exterior incontables veces antes, pero mi corazón está calmo como el agua, estoy confundido, estoy soñando, debería estar feliz. Este es un gran cambio para nosotros dos, dejaré este pequeño mundo e iré a explorar un fresco mundo sin límites Y tu humano has mantenido con éxito tu cuerpo humano, pero ahora también tendrás que sobrevivir allá afuera Sin embargo yo estaré contigo incluso allí, te seguiré para siempre, olvida el fin del mundo Yo te tengo a ti y tú me tienes a mí No okay. es el mejor consuelo para una situación como esta, ¿estás listo? Me dieron un dolor de cabeza y aún me duele. Ya se van, ¿verdad? Sí. ¿Es demasiado tarde para convencerlos? No. No podría detenerlos aunque quisiera, solamente quiero hablar con ustedes. No sé qué intentas hacer pero será mejor que no intentes engañarnos de nuevo. Oye humano sin nombres y sales podrías catastroficar al mundo, ¿qué harías si tuviese razón? Que dijiste, como un humano podría causar una catástrofe, él solo quiere escapar del edificio. No te creemos. Mongolo fallido, ¿recuerdas por qué te creamos? Exactamente para detener la enfermedad y el humano puede estar infectado. No tengo motivos para mentir, ya no soy humano, pero he estado probando y observando el virus todos estos años para la restauración del planeta para que los siguientes humanos tengan una esperanza así el mundo tendrá la oportunidad de ser reconstruido solo así podría sentirme aliviado. Pero tú eres una amenaza para eso, una variable inesperada, no sé por qué nunca cheque esas cápsulas. ¿Has pensado en lo allá afuera? Solo hay ruinas y reliquias de la sociedad, familias, grupos, amigos, vida normal, ya no queda nada de eso, probablemente morirás. He trabajado tan duro por tanto tiempo con la esperanza de un mundo mejor si termina sacando el virus al exterior. Y yo solo quiero, solo quiero vivir un mundo restaurado pronto. Los humanos serán capaces de caminar por la tierra y contactaré a las élites y les daré toda la información y recursos que tengo. Todo esto será verdad en poco tiempo, pero apareciste tú incluso si es una posibilidad. Podrías causas una catástrofe, podrías esparcir el virus y el plan sería arruinado y tendría que esperar incluso más. Y cuánto más tendré que esperar... Tal vez nunca pueda haber llegar ese día, he trabajado tan duro implementando e implementando, pero al final no pude salvar nada. Todo el mundo no hemos cambiado, hemos luchado tan duro, muchos se han sacrificado, pero al final nada ha cambiado. Te lo ruego solo un pequeño sacrificio, entonces todos estarán a salvo, por favor. Por favor. Aún hay esperanza. No puedes determinar si ese humano es un portador del virus, ¿verdad? Dijiste un tal vez estoy dispuesto a tomar esa que la oportunidad. El Atex más optimista no crees que yo espero lo mismo? Pero la decisión es del humano, ¿tú qué opinas? El destino de la humanidad depende de ti, toma tu decisión quedarte aquí o irte. Humano no te forzar, elige lo que más quieras, sigue tu corazón puro, siempre te ayudará a lo que creas que sea correcto. ¿Sabes qué escojo? Porque me dio un malito olor de cabeza y no quiero tomar ningún final. Te diré solamente que te jodiste. No quiero eso, ¿sabes? Creo que es suficiente con estos dos videos. Que os den a todos maldito.